Thank you. Un saludo para todos, presten atención Necesitamos personas con o sin conocimiento En marketing digital o comercio electrónico Que quieran ganarse el 80% en comisiones directas A través de la plataforma de Hotmart Comercializando todos nuestros productos digitales Que hemos desarrollado específicamente Para nichos que están desatendidos en internet En habla hispana Por eso son productos que se venden muy bien Por eso son productos ganadores Ojo, debajo de este video hay un botón Clic allí, sigan los pasos, van a entrar a la capacitación en un video de 21 minutos, donde les voy a mostrar los productos, les voy a dar acceso a los productos para que los vean, se capaciten, verifiquen la calidad y estén mucho más seguros de lo que van a vender. Voy a mostrarles también cuáles son las ventas, los ingresos que hemos hecho con estos mismos productos comercializándolos por internet y todo el proceso completo que necesitan saber hacer y tener para comenzar a venderlos inmediatamente, clic debajo de este video en el botón. Los espero en la capacitación. Buenas venta. Chao, chao.